Eh, el carácter el carácter puede es decir, ¿tú explicas, no carácter. tú explicas la conducta por la genética o también puedes explicar no, no la genética por la conducta no puedo explicar la genética por la conducta lo que sí que se ha visto y esto cambia el concepto darwinista al concepto lamarquiano nosotros siempre decimos en el colegio que no es que la jirafa tenga el cuello alto porque se ha adaptado a comer de las ramas sino porque nació una vez una jirafa con cuello alto y, en, y esa se adaptó y es, mejor y esa sobrevivió. Medio. Pues ojo, porque la primera teoría era de Lamarck, la de Lamarck, sí. Pues que ojo, fue muy denostada, que después. fue denostadísima, vamos, hasta hace 15 años. Lo que sé, lo que sí que se está viendo es que determinadas condiciones ambientales modifican no el texto genético, sino cómo se lee o cómo se expresa ese texto genético. Y es que esa modificación es posible... Bueno, se ha visto que es heredable. O sea, que Lamarck no estaba diciendo una tontería. El ambiente... Pero no dentro, está... de esa, dentro de ese ambiente, en el mundo humano, forman parte eso que todos entendemos, como tú muy bien decías. Y dice, bueno, pero es que el humano se entiende, todo el mundo entiende el humano. Bien, y yo te decía, sí, eso que llamamos humanos son las operaciones psíquicas superiores. Uh -huh. Dentro de ese ambiente, el ambiente propio del bicho humano, que es una cultura, que no es un hábitat natural... Es, una, es un ambiente hecho por la libre acción de los de los agentes entonces, bueno, yo lo entiendo muy bien así, ¿eh? que, que efectivamente como entiendo al hombre como una unidad biopsíquica, que no es separable sino intelectualmente pero no realmente los actos psíquicos superiores del hombre que son actos de conocimiento intelectual y actos libres, pues también forman parte de ese ambiente que pueden producir alteraciones genéticas. Absolutamente, probablemente... Eso es un camino de ida y vuelta. Claro, probablemente indirecto. La acción humana cambiará el ambiente y el ambiente modificará... A su vez, la, el, acervo, el, el, el, acervo no, el acervo biológico. Sí, sí. Y entonces, Ángel, esto, un poco lo que estábamos comentando, yo no hago más que decir que la genética llega hasta donde llega, ¿Y qué aporta o sea, desde, desde, desde ese punto de la genética hasta la complejidad humana? ¿Eso lo, se puede explicar o se puede intentar explicar o se puede, se puede eh, eh, abordar o cómo, cómo, cómo lo abordas? ¿Cómo abordas? Me, me interesa esa El, esa el mundo cuestión. de la complejidad humana, sí. no solo de la complejidad orgánica, sino la verdadera complejidad de, del hombre es la evolución después de la evolución biológica, ¿no? que es la evolución cultural. O sea, la evolución continúa, en cierto sentido, ¿no? porque aunque Homo sapiens ya está muy, muy, muy establecido como el, el hombre actual, y eso ha tardado muchísimos millones de años en llegar ahí, incluso antes de Homo sapiens, todos todo los miembros del género Homo que han tenido una cultura, toda esa evolución cultural continúa, y ahí, y ahí es donde está la verdadera complejidad, creo yo, del, del bicho humano, ¿no? del hombre, entender eso. Claro, ¿cómo explicas tú esa complejidad? nosotros la explicamos desde el acto libre e imprevisible y desde la apertura que tiene el hombre por su inteligencia no solo al hábitat que se ordena a su supervivencia sino al universo entero me explico no el dicho humano tiene dos singularidades grandes con respecto al, al mundo animal una es que para, el, para un animal solo existe lo que es biológicamente relevante en un hábitat concreto mm -hmm. y cada especie está perfectamente habitada adaptada mm -hmm. al hábitat mm -hmm. de hecho la mayor parte de la evolución se verifica por, por, ese, por, por cambios en el hábitat, por, ¿Eso cambios, a decir, por cambios climáticos, alteraciones ¿no? en el hábitat, lo es que, que genera las extinciones. ¿no? ¿no? Y, la, y la evolución se explica por extinción en buena medida. Vale, Pero el hombre, a diferencia del bicho, y esa es una singularidad que hay que explicar, es que no solo está ordenado a la supervivencia biológica, es decir, para él es significativo no solo aquello que es biológicamente sin, eh, bueno, es decir, que se ordena la supervivencia, sino que el hombre está abierto al universo entero. Con lo cual, sus preguntas van más allá de la supervivencia, y ahí empieza la verdadera complejidad de la conducta humana. Es decir, que se pregunta por los fines, que se pregunta por cosas que son, como digo, desde el punto de vista del Dios, superfluas. Y, además, esas preguntas determinan o determinan o influyen en los actos que realiza, que son todos... Esos, esos actos libres son los que construyen la complejidad cultural. ...que es el verdadero hábitat del hombre. El hombre es un ser naturalmente cultural, podemos llegar sí. a decir ¿no? claro, Esa complejidad de la cultura procede de la capacidad que tiene el hombre... De, ...de un conocimiento, no digo ilimitado, pero sí abierto a la totalidad. Y ahí es donde, donde esa complejidad difícilmente veo yo que se pueda explicar... ...desde un punto de vista meramente biológico. Es decir, eso, esos dos actos psíquicos superiores del conocimiento abstracto... ...que es lo genuino del hombre y del acto libre... Y, y, y difícilmente que, creo que se puedan explicar materialmente. Es que es lo justo lo que no entiendo. Cuando dices que difícilmente se pueda explicar materialmente, sería? ¿Cómo sería fácilmente explicable? Pues porque oh, vamos a dejarlo inexplicable. Explicable. Claro, tú tienes que explicar. Tú tienes que explicar un fenómeno, ¿no? Y como todo fenómeno necesitas una causa suficiente de ese fenómeno. ¿no? El principio de razón suficiente. ¿no? Bien. Que es decir, yo tengo un fenómeno. Y, y necesito, para explicarlo cabalmente, una causa adecuada a ese fenómeno. De resulta que en, estos dos, en estas dos operaciones psíquicas superiores que he comentado, del conocimiento abstracto y del acto libre, mm. que son esos dos fenómenos que hay que explicar, y que a partir de ellos explica la complejidad del mundo cultural humano, eh, a, ¿vale? ¿cómo explico yo esos dos fenómenos? Evidentemente... Eh, son materialmente, yo decía, son difícilmente explicables desde un punto de vista meramente material. Eh, sin duda el conocimiento humano comienza con los sentidos y los sentidos son afectados materialmente. Mis sentidos solo son afectados por fuerzas físicas, como los de los animales, exactamente igual. Pero la finalidad de mi conocimiento sensible no es solo la supervivencia, como en los animales, sino que es el conocimiento intelectual. El hombre conoce no, no, no el concreto, sino el universal conceptualiza, abstrae de la realidad el concepto universal. Ese concepto universal es inmaterial. Sí. Luego, necesariamente requiere de una causa inmaterial, inmaterial que sea razón suficiente del concepto. Yo es lo que no lo veo tan... Y lo mismo con el era... acto libre. Sí, yo no... A ver... Eh... Por eso digo, materialmente me, costa, me costaría trabajo explicar eso me, desde una hipótesis meramente... Ya, Con, creo, creo que entiendo lo que dices. O sea, tomando como causa solamente la causa sí, biológica, que está sí, ahí, ¿eh? sí, que, está sí, ahí no, que no la niego. No, ¿eh? no, no, no pues sí, sí, creo, creo entender. Corrígeme si me, si me equivoco. o, sea, un poco, o mi, mi, mi idea de, de, de pensamiento es que la propia complejidad eh, biológica puede ser capaz, no sé cómo, no sé cómo, pero sería capaz de explicar esa complejidad de comportamiento, el, el acto libre y estas actividades eh, eh, conductuales complejas del, del, del, del ser humano. Eh, lo que me refiero es esa, esa diferencia anatomofisiológica de nuestro sistema nervioso podría ser ella misma causa de, esta, de, de, de, de la humanidad, o sea, hay que decir del, del, ser, del, del ser humano. ¿Causa o efecto? Causa. Ah, esto me causa, me causa, causa. La complejidad causa del comportamiento.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 pero no es suficiente. Pero no, pero, pero no es suficiente. Entonces estamos de acuerdo. Eh, no estamos de acuerdo porque, porque tu, tu, tu, tu causa inicial o, o de, de, de, el momento. Sí, la causa, el, el objeto la sí, sí, la inicial, causa que explica esas conductas son, intelectuales. son, son, son, son, son diferentes. Eh, eh, sí que hay una relación. Sí que hay una relación entre.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 el, el órgano más complejo de toda la evolución es el cerebro sí, sí, humano sí, a eso, a eso esa estructura preferible. complejísima cuyo conocimiento sigue siendo un misterio no, para nosotros misterio. y que de esa estructura complejísima surgiese sin más claro, bueno surgiese sin más, más o, eh, claro, eh, sin más o con más esa es la cuestión es claro ¿no? claro pero es, es un poco también lo que, hablado, lo, lo que, lo que hemos comentado o sea, el sistema cuanto más complejo más complejo aún puede puede eh, puede ser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 Muy, muy, muy, muy complejas. Muy complejas, pero no esencialmente distintas del sistema que las genera. Esencialmente distintas. Ah. esencialmente distintas Es lo que lo que llama la gente de sistemas, ¿no? Lo que dicen que, bueno, el, el, el famoso el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Porque nadie, ahora mismo, si sabes quién es, Craig Venter es un señor que se ha dedica, dedicado a secuenciar eh, genomas por todo el mundo. Bien, señor participó del proyecto Genoma Humano, tal tiene sus empresas, y ese señor quiere, ha publicado que ha generado vida artificial. Entonces, él lo que ha hecho es meter una serie de información genética en una estructura semicerrada, es decir, que inter, eh, puede, permite el paso de, de materia dentro, dentro y fuera, y ha conseguido que eso se doble, se replique. Eso... Eso no es generar vida artificial. No, o sea, a eso voy. Eso es la modificación de algo previamente. Donde, donde, ¿no? quiero, llegar, donde quiero llegar es que él me no ha generado un sistema, un sistema que tenga propiedades por individuales de ese sistema con los, con los constituyentes. Y ese es el problema de la biología del desarrollo. Que todos, vamos muy, muy, todos somos muy listos y todos decimos, sí, es que mutado el gental, eh, la rana le falta una, una, una, un, un brazo. Pero, pero es que es el, el, el, es el propio sistema el que, el que, el que genera esas, esas, esas características y es un poco donde quiero llegar. Si tú tienes un sistema de base complejo, va, creo, a mi juicio, que sí puede generar unas características que, se, que salen del propio sistema. Lo que pasa es que entonces, yo la dificultad que veo en eso es una dificultad lógica y es, y es lo que te decía antes, ¿no? del principio de razón suficiente. Es decir, el sistema, por complejo que sea, está en un nivel de realidad, que sería el nivel de la materia orgánica, sí. ¿no? Por complejo que este sea. Sí. Vale, pero entonces genera algo que es metaorgánico, que es un acto libre o un acto. Entonces, eso es lo que, lo que no termino de ver. Me, me parece que ahí. Es decir, no, no, y, y disculpa Javier, ¿no? Es decir, el sistema genera ¿no es poner al nom... no es poner el nombre de sistema a nuestra ignorancia? Sí, sí. A ver, no estoy, no estoy diciendo que se sepa cuál es el, cuál es el proceso. Eh, lo que también se ha comentado, ¿no? la gente que hace inteligencia artificial, ellos no buscan generar un ordenador que gane a una persona jugando al ajedrez. Ellos dicen que eso no es inteligencia artificial. Eso, eso, no es capacidad, eso es capacidad de computación. De, de procesamiento de datos. De que que no, que no pueden ni carpof, procesarlos conscientemente. Exactamente, exactamente. Y la máquina sí. Exactamente. Uh -huh. Ellos lo que lo que buscan es generar un robot o un, una, una, una estructura que aprenda del entorno. Que aprenda del entorno y que emita una decisión. Que es generar una conciencia, ¿no? lo que nosotros llamamos una conciencia. Claro, y, y lo están haciendo con están, a partir de una de un sustrato material. Pero lo están intentando, ¿no? Bueno, lo están intentando, <risa> lo están intentando. A mí me cuesta trabajo pensar, porque de nuevo vuelvo a eso. <risa> Digo, bueno, pero tú sí comprendes, Javier, lo, lo del principio razón suficiente. Yo Es que si veo un acto inmaterial... Sí, pero hombre, si, también no, no, es verdad si nos no, ponemos reduccionistas, acto que no, inmaterial que no se no puede llamar que, a muchas cosas.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 eso es, eso es un ser vivo, no lo, no lo es. Pero es que está, yo, yo es que me encuentro muy a gusto hablando con Javier no, y, no. Y, muy, y muy de acuerdo. Básicamente, sí, muy sí, de acuerdo. sí pero si es que por muy eso te acuerdo. digo que, que, que. Pero que esto no es que lo. Oye, mis lo hipótesis evolutivas son interesantísimas. ¿eh? Sí, es darle la vuelta a la tortilla. Darle la vuelta a la tortilla. ¿eh? Completamente, pero ahí, ¿cómo. A ver, el método. El, el, el, el, el,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 es poner un nombre, bueno, a decir, poner un nombre a lo, a lo desconocido, poner un nombre a, o sea, ponerle un principio y mi, mi, mi... una causa, sí, una causa, sí. tu es causa Javier. es inmaterial una y la causa. mía es material, no es de ser causa, una causa, no, no. Sí. Una causa. Sí. sí, sí, sí, y sí, todo sí. fenómeno tiene una causa que lo explica, sí.